Queremos dar un saludo de inicio de año a toda la comunidad universitaria de nuestra querida educadora de educadores, con una noticia muy importante para nosotros. Desde el año pasado venimos trabajando con la alcaldía de Funza para establecer una alianza estratégica que nos permita pensar la universidad en la región, en el territorio, en este caso en Funza. Para nosotros como alcaldía es un gran logro poder haber hecho esa firma del convenio marco y ahora trabajar en convenios específicos para poder llevar carreras universitarias a nivel de pregrado y posgrado a nuestro territorio. La Universidad Pedagógica Nacional y particularmente la Facultad de Bellas Artes viene trabajando en una articulación con FUNSA, municipio cercano a la ciudad de Bogotá, que eh, tiene un proyecto supremamente lindo y es una, la construcción de una ciudad universitaria. Es así que nosotros hemos firmado un convenio marco con este municipio y con el señor alcalde hemos venido trabajando en la oferta de nuestros programas, en principio de la Facultad de Artes, nuestra nueva licenciatura en danza, en el municipio de Funza y esperamos que en un segundo momento la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental y la licenciatura en educación física hagan parte de este primer repertorio. FUNSA es un municipio de 105 habitantes que hace parte de la nueva región metropolitana establecida por la Constitución que busca que la educación superior salga de Bogotá y llegue a los territorios y qué bueno que la universidad se vincula, qué bueno que podemos arrancar hoy mismo ya con la profesionalización de estudiantes en materias artísticas. El trabajo no es solamente ofertar nuestros programas, también tenemos un grupo de profesionalización que ya empezó un trabajo e igualmente tener escenarios de práctica en esta región. 30 personas fueron beneficiadas y empiezan a estudiar el día de hoy en todo lo que tiene que ver con el desarrollo académico y homologando eh, todo lo que es el quehacer artístico. Eso les permite a ellos obtener el título en dos años, el, en el cual eh, van a ser licenciados y la alcaldía de Funza suministra todo el recurso eh, eh, económico en el cual les está financiando el 100% del estudio a estas 30 personas y la universidad pedagógica hace todo el desarrollo de eh, académico hemos aprendido la experiencia histórica para poder construir programas con sostenibilidad financiera académica en los territorios la alcaldía de Funza, en el marco del convenio que estamos construyendo va a proveer la infraestructura física para poder llevar allí a cabo esta oferta académica. Así es. esto implica el tema de servicios generales, vigilancia, inclusive están en aportar en bienestar universitario. Y la universidad lleva la propuesta académica, lleva a los profesores, la investigación, y de esa manera sí hacemos viable los programas en los territorios alcaldes. Sí, yo le agradezco, rector, en nombre de todos los funzanos y seguro también en nombre, en nombre de muchos cundinamarqueses que llegaron a estudiar a nuestro municipio gracias a la apuesta que usted ha hecho con nuestro territorio, porque la educación es el pilar fundamental de la recuperación de un país y ustedes hoy han dado un paso para acercar la educación a los territorios donde no había y de seguro eso marcará nuevas generaciones. Mil gracias, rector, en nombre de todos los funzanos y en el mío propio.